...en esta noche está con nosotros el Ministro de Economía, José Luis Parada. Ministro, nuevamente, muy buenas noches, qué gusto, bienvenido. Juan Carlos, un gusto otra vez estar en este prestigioso programa. Gracias, de verdad, por estar acá, porque tenemos que hablar de economía y permítame, estamos en contacto nacional, Cecilia Belillo, allá en Santa Cruz, eh, con las preguntas correspondientes. Permítame hablar del, del tema de moda, no sé denominarlo así, ¿verdad? Eh, el coronavirus. Que no... No solamente es un tema que afecta a la salud y es un tema estrictamente de salud, sino se ha convertido ya hace algún tiempo atrás en un tema económico. Bolsas de valores caídas, negocios paralizados, aerolíneas que están perdiendo millones, el sector turístico, es decir, un todo que incluso obviamente va a afectar a Bolivia. Sí, eh, el problema es que se está, está afectando el funcionamiento de la economía en general. Por ejemplo, las líneas aéreas han suspendido muchos vuelos, porque en eso de que Estados Unidos prohíbe el ingreso de cinco países, por ejemplo, ya a Estados Unidos, el hecho que las relaciones comerciales que están globalizadas totalmente, por ejemplo, de China se abastece a muchas fábricas, no están saliendo de los puertos de China el tema de mercaderías, entonces, y en las propias fábricas, y hay también el, el temor en, en la China y por eso que también se está afectando todo el tema productivo. Eh, de acuerdo a lo que se ha visto, el gobierno chino dice que es controlable, es un 2% de mortandad, dice que la influencia, influenza tiene mucho mayor efecto, pero esto sí nos está ocasionando a nivel mundial, yo diría un temor, ...y está afectando todo el aparato productivo en los distintos niveles... ...puede ser primario, secundario y también el tema terciario en el tema de las finanzas... ...porque las bolsas se han venido abajo, hay un problema bastante serio... ...muchos organismos internacionales están suspendiendo... ...por ejemplo reuniones que se hacían una vez al año entre abril, mayo... ...están suspendiendo, uh -huh. muchos cursos de capacitación de ese nivel también eh, se están suspendiendo... Y se está notando en los distintos países, en este momento, ya el efecto de esta caída. Porque los organismos internacionales han determinado ya un efecto de una caída de 2.8 que se planteaba de crecimiento en la economía global a 2.4 en toda la economía. ¿Y eso, eso, es y eso a Bolivia efecto... cómo le toca? ¿Cuánto crecería? Lógicamente, nosotros habíamos programado un crecimiento de 3.5% en base a un programa fiscal financiero, en base a las inversiones, seguramente nos va a afectar porque tenemos, por ejemplo, con China un comercio que va entre 22 al 30%. Entonces, muchos de esos productos afectan el tema de la construcción, el tema de los edificios, departamentos, el tema de vivienda, porque no están llegando en forma normal ni están despachando en forma normal este tipo de, de materiales. Por lo tanto, va a afectar seguramente también esta bajada de la, de la importación de, de China, lógicamente también puede afectar el tema de las recaudaciones de la aduana. Entonces, es, y es un efecto multiplicador porque va atrasando en las empresas constructoras, eso va atrasando el pago de la, de la cuota, en fin, creo que también nos va a terminar afectando. Como gobierno estamos tomando las medidas para... Que el impacto sea lo mínimo posible, por ejemplo hemos estado viéndolo al doctor Virués en el tema de salud, se había planteado llegar a un 10%, pero no contábamos con que en Santa Cruz tengamos 30 mil casos de dengue, que ahora tengamos el tema del coronavirus y lógicamente eso nos afecta todo el funcionamiento. Estamos con el ministro de Economía, Cecilia tenemos preguntas. ¿Se ha destinado algún presupuesto especial tanto para esto que es dengue, que hoy por hoy es un, un problema latente? Viceministro, los saludo, buenas noches. Y para el coronavirus, ¿se va a destinar algún presupuesto, alguna partida especial del Ministerio de Economía para estas áreas, para el área de salud? Muy buenas noches, Cecilia. Un saludo a Santa Cruz. Eh, se están asignando recursos porque en base al trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud... En todo el tema de lo que es prevención, está haciendo también un trabajo de control de fronteras y eso sí eh, se están asignando. Por el momento está utilizando parte de los recursos que se tenían disponibles, pero también ya estamos haciendo un requerimiento por parte del Ministerio para que tengamos los recursos suficientes. Creo que todas las medidas que podamos tomar en este momento para evitar el coronavirus, si ustedes se fijan, ya hay uno en Argentina, ya tenemos en Chile casos en el Ecuador 7, entonces estamos un poco rodeados de lo que puede ser un efecto, como decía el doctor, yo creo que no hay que alarmarse, pero hay que tomar todas las previsiones posibles, y eso es lo que ha instruido la Presidenta Yanine Áñez, de tomar todos los recaudos y asignar los recursos para que podamos evitar el ingreso del coronavirus hasta donde sea posible. ¿Pero hay una cifra? No, porque ya eh, las funciones básicamente del Ministerio de, de, de Salud ya pueden mover todo el tema de personal, de logística y si se requiere un adicional, si se presentara alguna otra inversión especial que se tenga que hacer, también ahí haremos la asignación de los recursos. En este momento se está haciendo un control diario de todo lo que son los movimientos, los controles de frontera se ha determinado que no es bueno el cierre de fronteras, ya lo dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, pero estamos tomando todas las medidas y lo que se requiera vamos a asignar los recursos para evitar cualquier ingreso, en este caso, en lo posible del coronavirus. Bien, ministro, hablando de ingresos, hablando de leyes, hablando de la salud, eh, permítame abordar temas ya que tienen que ver con, con la economía y con presupuestos y con dinero y con la plata. El famoso 10% para la salud. ¿Escuchado? Usted lo debía escuchar, cuestionamientos que están en un proyecto de ley que lo están tratando en la Asamblea, ¿verdad? Pero hemos escuchado ya pronunciamientos que dicen que no están así ese 10%, que se le está endilgando la situación a municipios y a gobernaciones nuevamente y que el gobierno central como tal no va a subir este, este presupuesto. ¿Qué dice usted? A ver, lo que hay que dejar claramente sentado que el Estado plurinacional en este caso está constituido por el nivel central, como también gobernaciones, municipios y pueblos indígenas. Y las políticas de salud, Juan Carlos, nunca fueron atendidas en 50 años. Y peor en los 14 años, donde hubo casi 5 o 6 veces más plata, porque no es negocio político, o sea, no trae votos hasta que la cosa se complica. Fíjese usted que en los 50 años que tuvimos... Que hemos tenido la salud no ha sido una atención llega entran cinco veces más ingresos hasta el 2018 entre 2006 y 2018 y resulta que el 51% de los bolivianos no tienen ninguna cobertura financiera para el tema de salud o sea son casi 5.6 millones de personas que no tienen ninguna cobertura financiera ¿Por qué? porque definitivamente los los distintos gobiernos y cuando hubo plata no se ocuparon de primero hacer buenos hospitales por ejemplo, el caso de Santa Cruz, son los mismos cinco hospitales de tercer nivel que habían cuando eran 1.3 millones de personas y ahora con 2.6 y 3.5 al 2019 de personas siguen los mismos cinco hospitales es porque no se preocuparon y hay hospitales que no tienen ni equipamiento ni médicos, entonces ¿Qué ha hecho el gobierno? Todos esos programas, gastos que tenía el gobierno anterior por todo lado, se los ha juntado y está el 10% del presupuesto general de la Nación, pero con un eje ordenador, que es el Seguro Único de Salud. Uh -huh. Porque si usted tiene programita acá, programita allá, de tipo político, pierde el concepto de lo que es el Seguro, seguro Único de Salud, primero como eje ordenador presupuestario, y que todos los recursos van a primer y segundo nivel, que es donde se genera la mayor parte del acceso a ese seguro, y es en los municipios, desde los más pequeños, pasando posteriormente a los de segundo nivel y llegando a los de tercer nivel. Ese ordenamiento que se ha hecho en este momento es para que podamos nosotros cumplir con ese 51% que no tenía ningún acceso y consolidar a ese 49% ...que de una u otra manera ya tenía un servicio. Pasa, pasa, ministro, que se dice que en el proyecto de ley, insisto, que esto se está debatiendo... Eh, ...no se habla de este 10% del presupuesto general, sino del Tesoro General del Estado. ¿Cuál es la diferencia? A ver, aquí habían varios factores. Cuando se hizo la ley, también yo estuve trabajando porque fue una preocupación. A mí me tocó, cuando fui secretario de Economía y Hacienda, el, el recibir cinco hospitales de tercer nivel... ...con la gobernación, sin ni un centavo por parte del nivel central. Y usted tiene un componente que son en salud, que es lo que corresponde a las cajas... ...que es el aporte del sector privado, pero es también eh, perdón, del sector público y privado... ...que van directamente, que es el aporte de los trabajadores. Hay la otra parte que es de las gobernaciones, hay la del gobierno central... ...que la del gobierno central efectivamente de ese 10 debe estar ahorita en un 2.5, 3%. El otro 3.5 lo da el tema de cajas, sí. todo el tema del seguro. Y aproximadamente entre universidades, municipios, también se completa al 10%. Cada uno dentro de sus competencias, por ejemplo, los municipios, primer, segundo nivel... Los, ...las gobernaciones tercer nivel y el Tesoro General de la Nación... ...el tema de construcción de hospitales y la provisión de una buena cantidad de ítems. Eso es cómo se conforma el presupuesto general de, la, de, de salud... ...y en este momento hay que mantener este 10% para el 2021... ...y hacerlo sostenible en el mediano plazo. Entonces, se ha cumplido este año con ese 10% del presupuesto... Y la ley es para que se siga manteniendo a partir del 2021, pero considerando los distintos niveles y de acuerdo a sus competencias. No podemos sacarle a, los, a, los, a las gobernaciones que no paguen, por ejemplo, el tema de los ítems de salud o los municipios grandes, porque tendríamos que sacarle también los hospitales. En todo caso, si todos estos recursos los tuviera que absorber el nivel central, tendría que trabajarse una solución estructural en la cual exista una sola cabeza y cambiar todo el tema, el sistema que tenemos en este momento. Cecilia. Ministro, usted hablaba de dinero que no se invirtió en el área de salud, imaginamos que también en otras áreas, pero sí se habló en estas últimas horas de dinero que se mal invirtió. ¿Cuánto, ministro, se mal invirtió en este último tiempo? Ya hay cifras, ya están números, obviamente, que usted está compartiendo con el país. A ver, para comparar, en los 14 años anteriores al gobierno del MAS, se, se gastaron 56 mil millones de dólares. En los 14 años del MAS se gastaron 310 mil millones de dólares. Es 5.5 veces más plata. Ahora, la pregunta es, ¿usted tiene 5.5 veces más salud? ¿5.5 veces más educación? ¿5.5 veces más ¿Seguridad Ciudadana? No. Ha habido un despilfarro y el crecimiento y todo el gasto que ha tenido en 14 años el anterior gobierno equivale a 70 años del gasto de otros gobiernos. Y el impacto no ha llegado a los bolivianos, por ejemplo... ¿De cuánto? ¿En cifra? No, son 310 mil millones de dólares que equivale ¿De cuánto al cuánto hablamos? ¿Perdón? Son 310 mil millones 310 de dólares mil en 14 millones. años, en 14 años que se ha tenido por los precios de materias primas altos, por el precio de los minerales, hidrocarburos y también los commodities. Pero eso no se ha traducido en proyectos y sobre todo en una reserva de lo que han podido ser unos fondos de estabilización que se han utilizado en otros países cuando hay estos casos de bonanza, el problema principalmente es que se hizo una gestión política y estamos viendo, por ejemplo, el caso de las empresas públicas, estamos con más del 50% con déficit. Por una sencilla razón, las inversiones que se han hecho, se han hecho muy al calor político, no así de acuerdo a criterios técnicos. Por ejemplo, la planta de ure y amoníaco que está en Bulobulo Bulo, es, debió estar o en Villamontes, o en Santa Cruz, o en Puerto Suárez, pero no en Bulobulo Bulo porque usted se aleja 800 kilómetros de los principales mercados y no tiene acceso por tren. Entonces eso hace inviable esa inversión. Y de esos tenemos muchísimos proyectos que no están dando resultados y que en tres meses el gobierno ha tenido que sacar los datos, estamos viendo el tema de BOA también, que es un despilfarro de recursos que habían. Estamos viendo el tema de San Buenaventura, que es un proyecto que no tenía el tema de la caña. Y lógicamente ese tipo de proyectos que se han ido dando no están teniendo el retorno que deberían tener si se hubiera hecho un buen estudio. Y aparte, teniendo las posibilidades, se utilizaron recursos del Banco Central. ...el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas... ...a pesar de tener cinco veces más dinero... ...se fueron a sacar plata del Banco Central... ...y desde el 2011 nosotros previnimos, le dijimos... ...se van a caer las reservas internacionales... ...y se fueron cayendo, han caído de 15 mil... ...estamos en 6 ,500, ...porque a ellos les interesaba cualquier gasto, cualquier proyecto... ...porque primero, hacían invitación directa, llave en mano... ...y contrataban empresas extranjeras... ...cuando esos recursos del Banco Central... ...plata de los bolivianos debieron ir a las empresas bolivianas... ...así como hace el gobierno chino... ...que cuando da un crédito, lo da a sus empresas... ...el gobierno alemán le da a sus empresas... ...aquí se hizo todo lo contrario... ...la plata del Tesoro General de la Nación... ...donde está, por ejemplo, el tren de Cochabamba está el hospital de Santa Cruz de tercer nivel en Montero, es del Tesoro General de la Nación y contrataron a empresas extranjeras que subcontrataron a los nacionales en vez de facilitar a los nacionales y que esa inversión sea mejor controlada y con mejor supervisión. Bien, son temas económicos, Cecilia, sin lugar a dudas eh, que los estamos abordando con la autoridad. Eh, hasta aquí nuestro contacto a nivel nacional, Cecilia. Muchísimas gracias al Ministro Parada por aclararnos esto que estábamos conversando a nivel país, los números, las cifras, la economía, también ligado obviamente a lo que hoy se está hablando, que es el tema salud. Gracias Ministro Parada, le enviamos un saludo hasta la Ciudad de La Paz, igualmente Juan Carlos. Muchísimas gracias Cecilia. Un saludo. Nos, nosotros rápidamente para ir cerrando, eh, Ministro, vamos a ir con temas muy puntuales, eh, el tiempo apremia. Eh, lo escuché decir 310 mil eh, millones, millones de, de dólares. ¿De dónde salió la cifra de 19 mil millones de dólares? Esa es parte de la deuda que se tiene. ¿Una deuda? Deuda. ¿Que ha dejado que el anterior gobierno? Que ha dejado el anterior eh, gobierno. ¿Bajo qué conceptos? ¿Por qué? O sea, primero, si usted se fija la deuda externa, el, en, el año, en el año 2007 eran 2.200 millones de dólares. Ajá. A este momento son 11 mil... 11.700 millones. Un boliviano, una persona, debía el 2007 239 dólares. Ahora debe 1.011 dólares. Es cinco veces fue el aumento de la deuda. La deuda externa. ¿Dónde han ido a parar estas deudas? A proyectos de rentabilidad dudosa. Planta de urea y amoníaco, planta separadora de líquidos, el tema de San Buenaventura, que ojalá podamos reencauzarlo y así tenemos infinidad de proyectos que no están dando el resultado que se necesitaba. Entonces, esto demuestra que esa deuda que debería haber beneficiado a proyectos, por ejemplo, de impacto como desarrollo humano en el tema de salud, porque en un momento dado emitieron bonos para salud y no fueron a salud. Uh -huh. Entonces, creo que aquí el tema de la deuda externa, fue acumulándose y sacaron también la de la deuda interna, lo cual hace el monto que hemos dado. ¿Qué hemos hecho de aquí en adelante? Primero, tratar de reducir el gasto, equilibrar las finanzas, porque a pesar de esta cantidad de plata, tuvieron un déficit de seis años desde el 2015. ¿Qué es el déficit? Que usted gasta más de lo que le ingresa. Por ejemplo, una familia que gana 10 mil bolivianos y gasta 15 mil eso fue lo que hicieron en el anterior gobierno, tiene que prestarse plata. ¿Y de dónde se prestaron? Del Banco Central y también de organismos internacionales para proyectos específicos. Ajá. Pero que no han tenido el impacto que debieron haber tenido si es que había fiscalización, si es que había supervisión, si es que había un diseño final. Ellos, más del 63% de las contrataciones la hicieron, invitación directa y llave en mano. Por lo tanto, esa falta de supervisión y fiscalización es lo que estamos viendo en este momento, carreteras con costos altísimos y que terminan de mala calidad en el corto plazo. Tenemos también proyectos como la planta separadora de líquidos que no funciona más que al 25% y es una inversión de casi 800 de, de esos, millones. Perdón ministro de esos 19 mil millones que es una cifra astronómica, es, es muy grande eh, porque nuestras reservas internacionales en su mejor momento llegaron a los 15 mil 16 mil millones de dólares ahora están en 6 mil, muy muy por debajo ok, 19 mil millones de dólares, ¿quién es el mayor acreedor de esa deuda? En este caso tenemos la China que es uno de los mayores acreedores los organismos internacionales como la CAF, también está el BID y el Banco Central dentro de la deuda interna, que es así es la que se está trabajando en este momento para ver de qué manera se puede supervisar el saldo de los desembolsos que hay que realizar. Porque anteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solo incorporaba un artículo y, por ejemplo, hay créditos de 4.500 millones de bolivianos a 100 años para emergencias Y eso lo hacían desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con un artículo pasando sobre la ley, sobre todo de la ley de bancos. Pero ¿qué se ha hecho ahora con el, con el gobierno? Esta deuda, lo que se está trabajando es en un programa fiscal financiero de mediano y largo plazo y sobre todo hacer una mejor ejecución de todos los programas y proyectos que hay en este momento para estabilizar los ingresos con los egresos que pueda reducir el sector, el déficit fiscal y sobre todo con medidas como la liberación de las exportaciones, generar divisas, liberar el tema de la economía y que las exportaciones se incrementen. Después de mucho tiempo, ahora en enero, tenemos un superávit en la balanza comercial. Entonces, es todo un programa de mediano y largo plazo en el cual se tienen que ajustar ciertos gastos superfluos que se han dado para ir equilibrando el presupuesto. Ya se está trabajando y los primeros datos que tenemos en tres meses es que hemos reducido el déficit fiscal a los niveles del 2016, casi un, un 2% de lo que estaba programado, y también en el tema comercial se irá bajando. Y en el tema de energía, que es donde gastamos mucho en, en el subsidio a a los combustibles, tenemos el 100% de energía disponible, por lo tanto, podemos cambiar la matriz, por ejemplo, a vehículos eléctricos o donde hay el gas, cambiar la matriz, que no se utilice gas, se utilice la electricidad y también podamos nosotros también exportar esa parte de gas. Entonces, se están tomando muchas medidas paralelamente para reducir este este gasto que había dentro del Estado, y sobre todo racionalizar lo que es la proyección de los ingresos en función, sobre todo, en este caso, a proyectos rentables y de rentabilidad social, como es el tema de la salud. Podríamos hablar horas de economía, es muy amplio, de verdad, ministro, quiero agradecerle la presencia eh, acá, El Tiempo Apremia, El Tiempo es Oro, en televisión. Quiero cerrar con dos muy puntuales, ministro, dos preguntas. La primera... ¿Por qué se mantiene hasta ahora y si van a mantener el decreto de pago de doble aguinaldo? Que han, ha sido cuestionadísimo. No, el doble aguinaldo fue, yo diría, una trampa política. porque Pero pues, se mantiene el de decreto, buscaron? sigue no, vigente? No, no vigente. no está vigente porque el decreto dice que si el crecimiento económico es más del 4.5%, se paga el aguinaldo. El año pasado no, no hubo pago del doble aguinaldo porque el crecimiento fue menor a 4.5 y ese decreto distorsiona mucho y ha creado mucho problema al sector privado y también al sector público porque generó un ingreso adicional que muchas veces ese crecimiento no lo había generado pero, efectivamente. Pero ¿Por qué se lo mantiene? No, es, no, es, no, hay no, que no está ahorrar. vigente. Simplemente que si el decreto tiene, eh, si la economía tiene crecimiento de menos de 4.5, no se paga, si es más de 4.5 se paga y en este momento, el momento en que toque, que pase de 4.5 se tendrá que evaluar, pero yo creo que el decreto por el momento, bajo las condiciones internacionales y cómo están en este momento, nosotros hemos proyectado para este año 2020 3.5 y el decreto no se lo debería aplicar bajo ningún punto de vista. La última, ¿cuándo se define el incremento salarial, ministro? Estamos esperando que la Central Obrera Boliviana mande el, el pliego petitorio, yo creo que lo tiene que hacer relativamente rápido, y yo creo que de inmediato vamos a empezar con las mesas de negociación, hay que llegar cuanto antes al tema del aumento salarial, estamos con una inflación controlada de 1.47 menor a la del 2018, entonces, ...creo que hay que ponernos de acuerdo... ...eso sí también hablando con todos los sectores... ...tanto los privados, saber qué, qué es lo que opinan... ...cuáles son sus posibilidades... ...ver las posibilidades de la economía... ...porque en este momento también esto del coronavirus... ...más todo lo que puede ir afectando... ...lógicamente se tendrá que hacer un análisis... ...y hay un problema complicado... ...a nivel latinoamericano y del mundo... ...muchas veces las demandas sociales... ...cuando son exageradas y son fuera de la realidad crean conflictos que son muy que son difíciles de solución, solucionar cuando hay intransigencia. Creemos sí. que aquí el aumento salarial tiene que darse donde no haya ni perdedores ni ganadores y busquemos el beneficio en que ganemos todos. Ministro, muchísimas gracias. Un gusto, Juan Carlos, buenas noches. Ha sido un gusto conversar, el Ministro de Economía, José Luis Parada, nos ha acompañado para hablar de esto, que es muy amplio, la economía en nuestro país.